Vamos a desarrollar la actividad interactiva de la actividad de aprendizaje 3 del curso corto Virtual Servicio al Cliente mediante la comunicación telefónica. Esta actividad se denomina Prueba Interactiva, aprendiendo a prueba mis habilidades en la comunicación telefónica. En este caso específico vamos a desarrollar esta actividad dos veces, ya que esta actividad pues tiene una... Bueno, tiene una serie de preguntas que, se abarcan, que no se abarcan mejor en, en, en una sola actividad creativa. Lo que pasa es que, digamos, que tiene como una base de datos de preguntas, entonces ya va cogiendo preguntas y no nos van a aparecer todas las preguntas en una sola oportunidad que presentemos esta actividad. Por ende, vamos a desarrollar esta actividad dos veces para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas y pues que cuando realicen la actividad ustedes pues puedan encontrar las respuestas eficazmente y pues no les aparezcan las que todas las que son algo que